muerto de hambre, jamás te vas a poder conseguir una mujer como yo Ah, Contámelo, hablámelo, descifrámelo yo, Jairo. Álvaro, ¿cómo estás? Bien, mijo, ¿y esa cara qué? No, pues sin pago, bueno, el fin de semana y no sin plata ¡Ah, eso no es pena, hermano! Peor fuera que no tuviera salud No, pero Álvaro, es que yo necesito la plata para mercar Tengo que pagar servicios y todo Pues sí, hermano, yo sé que usted necesita la plata pero esa es la ley del pobre Ver, oír y callar. Porque donde usted va y diga algo, va y se queda sin trabajo. No, hermano. Hola, mi amor. ¿Qué hubo? ¿Trajiste plata? No, mi amor, hoy no me pagaron. Toca esperar hasta el lunes si Dios quiere. ¿Ah, sí? Pues bien pueda y devuélvase por donde vino. Yo necesito mi plata para hoy mismo. No pienso pasar un día más sin poder ir al gimnasio. Pero mi amor... Pero mi amor, nada, Jairo. Yo a vos te dije que tenés que darme todo lo que yo necesite. Y si vos no tenés con qué, pues de una vez dígame y fácilmente me consigo a alguien que sí pueda. Ve. Ahí te queda tu arroz con huevo. Si quieres más, bien pueda y se frita otro. y ¿cómo así? ¿Y la plata que leí para la comida qué? ¿Cómo que en qué la invertí? Pues en mis cosas, en mis cejas, en mis pestañas, en mi cabello y pagué el gimnasio. Yo soy una mujer bonita y no crea que voy a hacer una más del montón. Ja. Ah, ¿y entonces qué viejo le pegaban las copias o qué? No, Álvaro, un malestar, hermano. Uf. ¿Malestar? Malestar es el que le va a dar el patrón de se dé cuenta que está llegando tarde. Oh, con eso, viejo. No, nada, hay que trabajar, ¿Dónde no le comi pala. La dejé ah, en la bodega. ¿Viejo Ojairo, ¿ya o qué? Bueno Álvaro, ¿qué más? ¿Vamos a tomar una fría o qué? Para enseñarle a jugar a un rato. No, viejito, cuánto quisiera. Pero no, tengo muchas deudas Y vos sabes que uno con mujer ya la situación es más difícil La plata no me alcanza para nada Pero no, apenas tengo una platica de una le hacemos, ¿cómo no? Ah, bueno, va. nos vemos el lunes, Dios quiere ¿Todo bien? ¿Cómo así que 300 mil, Jairo? ¿Y la plata para mis cosas qué? esta semanita le doy, mi amor, esta semana no me alcanza No, Jairo, yo no sé usted qué va a hacer pero necesito mi plata para hoy mismo Tengo que pagar el gimnasio y otras cosas ¿Sabes qué? O me traes mi plata yo O te olvidas de que tenés mujer Ve Paola No tengo ropa limpia para salir, ¿entonces? Entonces nada es que el señor no tiene manos, ¿o qué? Bien pueda, ahí está el jabón y la lavadora. Yo mis uñas no me las pienso dañar. ¡Ja! Ve, Jairo, ¿y el de ayuno qué? ¿Qué pasó, hermano? No, viejo. ya amanecí como desganado, y. Uy, Jairo. Eso sí está raro. Me extraña. Porque usted te comer. No, nada, viejo Álvaro. Le digo la verdad. ¿Ya qué pasó? Eso de tener mujer bonita es muy difícil. Vea, esa mujer pide mucha plata. Vea, me toca pagarle gimnasio, comprarle ropa cada ocho días, maquillaje y un poco de cosas más. La verdad, Álvaro, ya no sé ni qué hacer, hoy Vea, hermano, le voy a dar un consejo de gratis, yo que estoy más viejo que usted. Cuando uno de hombre consigue una mujer, uno busca una mujer que luche con uno, por un futuro mejor, pero desde cero. Esa mujer que usted tiene está diseñada para un hombre rico, para un man con plata. Pero yo no veo plata en usted, viejo Usted ahí está perdiendo tiempo y plata, hermano ¿Será? Ave María, viejo Si supiera que estas ganas que yo tengo Las he sacado de estrellarme con la vida, hermano Escuche consejos, viejo Jairo Y llegará viejo, hermano ¿Qué hubo? Comida no hay a ver, la plata. <risa> plata, plata lo acaba a conseguir si Dios quiere, porque yo todo lo que trabajo no te lo va a seguir dando. ¿Ah, sí? Pues entonces me voy. Es usted el que pierde. <risa> pues váyase, aproveche que la puerta está abierta. Y de mujeres está lleno este mundo. Y mejores que usted. <risa> Muerto de hambre, jamás te vas a poder conseguir una mujer como yo. Entonces Jairo, cuente a ver, ¿cómo le fue? No, viejo más aburrido, hermano. Como con un vacío en el pecho, dice. ¿sí? Eso es normal, viejito. Es arrasqueña dura y no tres días. Y además yo le hago una pregunta, ¿quién se ha muerto de amor? Ah, bueno hermano, la suave. ¿Sabes qué? Bastante tarde mejor vamos y nos tomamos unas frías, ¿o qué? Pues sí, ya que hay plata, ¿no? <risa> el amor mezclado con el dinero siempre serán como el agua y el aceite. Pocas serán las que decidan salir adelante contigo, y es que con dinero tendrás muchas como lujo, pero en la pobreza encontrarás la que jamás te ha de abandonar. Una mujer interesada te ve como el internet, solo te buscará cuando necesita algo. Soy DJ Broly y si este video te gustó compártelo y no olvides comentar.